Continuamos con Bitcoin, la moneda del futuro, que es cómo funciona y por qué cambiará el mundo, un libro de elbitcoin.org. Introducción y capítulo 1. Introducción. El 19 de julio de 2010 descubrimos a Bitcoin. Lo sabemos porque fue ese el día en que publicamos una entrada de blog anunciando la buena nueva. Ya está entre nosotros la primera moneda digital descentralizada. Concepto que, a decir verdad, todavía no alcanzábamos a comprender del todo. Apenas conocíamos el significado de la palabra criptografía, así que el funcionamiento de Bitcoin era poco menos que un misterio para nosotros. El fascinante paper de Bitcoin, escrito por un tal Satoshi Nakamoto, nos había dejado más preguntas que respuestas, sin embargo, leyéndolo tuvimos una corazonada, intuimos que algo grande se estaba gestando y lo dimos a conocer. La entrada fue breve y contundente. Con ustedes, Bitcoin, la primera moneda digital basada en una red peer-to-peer. -peer. Recordemos que sin dinero de curso forzoso casi ningún Estado podría financiarse hoy en día. Y tengamos en cuenta que, salvo eliminando Internet, parece imposible frenar este tipo de innovaciones. ¿Será el principio del fin de la mayor estafa de la historia? En aquel entonces, cada Bitcoin cotizaba aproximadamente a 0,005 dólares. Lejos estaban aún los artículos acerca de Bitcoin en el medio masivo de comunicación, los sitios de intercambio de Bitcoins por otras monedas, los debates acerca de la viabilidad del sistema, la fiebre de la minería Bitcoin, el aumento parabólico del precio, los robos, la explosión de emprendimientos relacionados con Bitcoin las conferencias internacionales. En marzo de 2011 volvimos a prestar la atención a aquel asunto de la moneda peer to peer justo cuando la historia estaba a punto de empezar a desplegarse. Las palabras de Gavin Andresen, líder actual del proyecto Bitcoin, en una entrevista de radio despertaron en nosotros nuevamente aquella sensación de estar ante un fenómeno de consecuencias económicas y sociales muy profundas. Pero fue tras leer prácticamente todo el material disponible acerca del tema cuando nos convencimos de estar asistiendo a los preludios de un cambio radical comparable al que dio lugar en el siglo XV, la imprenta de Gutenberg. Es normal que nuestras afirmaciones parezcan un tanto exageradas, al fin y al cabo, los actos evolutivos no son precisamente frecuentes. Por eso hemos decidido reunir en este libro todas las razones que explican por qué habrá un antes y un después de Bitcoin, por qué Bitcoin actúa como una fuerza liberadora y por qué Bitcoin será ubicuo en un futuro no lejano tal como lo es Internet en la actualidad. Hoy, a más de dos años de aquella primera aproximación al concepto de una moneda digital descentralizada y más de un año después de habernos abocado a la divulgación del tema en español, nuestro entusiasmo sigue creciendo. Si te preguntas por qué, simplemente sigue leyendo y encontrarás la respuesta. Esperamos que disfrutes de esta selección de artículos, ensayos, entrevistas y tutoriales. Tus comentarios serán muy bienvenidos en elbitcoin.org barra Continuamos mejor entonces en el siguiente episodio con la primera parte, las bases, diseño y designio de Bitcoin, capítulo 1 que es Bitcoin cómo funciona. Déjanos un like, suscríbete y un comentario. ¡Nos vemos!